Ya son las seis de la mañana Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Triste muy solo me quedé Al ver que nunca llegabas Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas desde muy solo me quedé, al ver que nunca llegabas, baby, al fin que te fuiste, de eso se aprende, para mí que es una lección de vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no entiendo qué pasó Me enamoré de una persona Esa persona no supo ni valorar Esa persona no supo ni amar Esa persona solo gustaba jugar Con mis sentimientos después iba a largar Baby, no entiendo de lo que pasó pero sé que tú te gusta él, pues vete con él, pues yo estaré solo, yo me quedaré solo, pues yo no necesito a nadie, mi vida es solo, si es que tú no me supiste valorar, pues llegará otra persona que vendrá, y pues me dirá, me dará su amor y me dirá amor, te quiero tanto y te amo mucho, sé que la persona que te amaba no te supo valorar, así me lo dirá, y eso quedará ahí en mi mente y el recuerdo, y será para siempre, que esa persona a quien yo lo ame, será para toda mi vida, ella ella me amará, ella me valorará Y eso siempre lo tendré en cuenta Y siempre nunca me olvidaré Esas cosas que ella me diría Esas cosas siempre se quedaría Es un recuerdo en mi mente que siempre se quedaría Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Triste muy solo me quedé Al ver que nunca llegas Bajo la lluvia te esperé creyendo que tú me amas, te esté muy solo me quedé al ver que nunca llegabas. por eso baby yo prefiero yo seguir mi camino solo, si encuentro una persona importante en mi vida esa persona me dirá que me amará, que me querrá para siempre y para toda su vida, no como tú que siempre que me digas que tú no me amas, que tú no me valoras pues eso no es mi problema. Porque ya encontraré a otra persona que me sepa mal, que me sepa valorar. Ya tú sabes, acá quién quien te habla, con calva y amante music, miro grandex, de Perú para todo el mundo, desde Ancash Recuay